¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. El día de hoy les tengo un programa increíble porque vamos a hablar de una película que está ahorita en cartelera. Eh, esta película la verdad es que yo la esperaba desde que vi el thriller. Me encantó, me atrapó y la verdad es que no estoy nada decepcionada. Esta película se titula El Menú. Eh, la pueden encontrar en sus cines favoritos y es una película del género suspenso. Para comentarla está conmigo también Jorge, mi coconductor, amigo, compañero. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Fanny? Muy, muy buenas tardes. Sí, compañero, el, el ñero. Aquí en, en, tu, en tu programa, eh, la película El Menú, entiendo que vamos a hablar de otras cosas también. Así es, también vamos a hablar de una lista de recomendaciones de películas navideñas más adelante. Eh, El Menú, fíjate que sí la esperaba y también rompió todas, todas mis expectativas. expectativas. Para mí es una película perfectamente bien hecha, tiene producción, tiene fotografía, el guion es extraordinario, sí, sí me agrada mucho esta película. ¿no? Fíjate que esta película tiene mucho que comentarse, Jorge, porque es de un suspenso bien armado, es de un suspenso de personajes redondos, donde el personaje principal que se supone es protagónico, porque es el chef, en realidad tiene muy poco texto. Y también eh, todos los demás que se supone son secundarios, son los que en realidad le dan forma a esta historia. Es, es que, maravilloso como que el, Fíjate director. que no veo, yo no veo actores principales ni actores secundarios, ahora que lo mencionas. O sea, real, la, la película… Va sobre un tema y quizás los, los principales sean los platillos. ¿o? Los principales son los platillos, pero además es en una locación cerrada. Uh -huh. O sea, una, dos, cuatro escenas son fuera… De la del ¿Cuántas cuánto escenas son fuera del restaurante? Pues sí, eh, de hecho, muy pocas son las escenas que son fuera del restaurante. El restaurante eh, tuvo una composición muy estudiada, eh, el restaurante se llama Houghton y es un estilo contemporáneo, lo diseñó Ethan Towman que ha trabajado también en otras películas como la película de la habitación, Free Guy, y evoca lo mejor de la gastronomía mundial. Eh, esta puerta también que, que vemos eh, ya en la película está eh, eh, compuesta de varias este, inspiraciones como los, eh, los eh, las pinturas florentinas y también de otra película que se titula El ángel exterminador y sí. que fue de Luis Buñuel. Sí, fíjate que sí, la, la, la estábamos checando… Yo estaba observando, eh, además además de observar evidentemente las actuaciones, que todas me parecen extraordinarias, de verdad, eh, todas me parecen extraordinarias, no hay una que reste, no hay una que reste, todas las, las actuaciones me parecen muy buenas, el diseño de la cocina me parece también muy adecuado, propio para de, propio de un chef, y um, la hecho, preparación… sobre el diseño de la cocina, el diseño está basado en una iglesia y al fondo de la pared de piedra se puede apreciar una cruz. Si sí. no la han visto, amigos, si van a ir a verla, pongan mucha atención en estas paredes porque van a apreciar escondida por ahí una cruz. Y bueno, pues es porque el diseño de la cocina está pensado como una iglesia y obviamente el sumo sacerdote pues sería el chef, eh, este Julián… Julián… Este, de hecho, los, los, si tú lo consideras, los alimentos son sagrados. Así es. Entonces, nacen para, de, para la degustación de los de los comensales. Y la si tú te das cuenta, la cocina está arriba y el área de comedor abajo. Ajá. La, la divinidad bajando hacia el mundo terrenal. terrenal. Está muy padre, la verdad, me, me encanta esa, esa película. Me parece muy um, elaborada. Y de tan elaborada resulta muy simple. Y resulta muy artística porque déjame decirte que no es nada fácil filmar con comida real y con comida tan elaborada porque muchos de estas pastas y crepas, pues requieren estar ciertamente esponjadas o batidas y frente a los reflectores, frente al tiempo de, de grabación, obviamente se bajan, se descomponen. Es, es que son platillos reales, lo que la gente no sabe es que no es utilería, son platillos reales. reales. De hecho, el director, aquí hay una, una cuestión muy importante, el director solicitó que todos… Todos los actores estuvieran presentes, aunque no salieran a cuadro. Así es, y el orden de la grabación fue conforme a la, a la presentación de los platillos. Seis mesas, uh -huh. seis tiempos, por decirlo. Empezaron a grabar justamente el, el otoño del año anterior, que todavía estábamos en pandemia, en septiembre de 2021. Y es interesante también que cada uno de, de los temas que aborda, entre ellos los pecados capitales, eh, también el amor al trabajo, en este caso el chef que llega a, a detestarlo o a sentir ya apatía, pues son temas poco, poco abordados dentro del cine de este séptimo arte y la verdad, qué bien, qué bien logrado, felicitaciones al director. De esta maravillosa este, puesta eh, cinematográfica, que es este, eh, Peter Dimming como director de fotografía, y este, eh, Julian Slowick, como el chef eh, eh, Slowick, es eh, el actor Ralph Fines, Fien que también salió en Voldemort, eh, como Voldemort en Harry Potter, también sal salió como Amon en Goethe en la lista de Schiller en Como Hades en Furia de Titanes Entonces es un actor ya súper reconocidísimo Y la verdad es que Excelente actuación, excelente Mira, yo, yo estoy recordando la película um... eh, A partir de aquí Ya vamos a hablar algo de spoiler Los que no la han visto pueden volver más adelante Al programa este Vamos a, vamos a continuar ya con la trama Fíjate que es interesante el manejo de Los Siete Pecados Capitales. Estaba yo tratando de, de recordar… Bueno, hay varias películas que han, que han eh, tratado Los Siete Pecados Capitales. Una de las que me gusta mucho es Seven, justamente con Brad Pitt y Friedman Morgan, eh, de los años 90, una película muy, muy intensa también de, de Seven, Los Siete Pecados Capitales. Pero esta eh, te da la reflexión de los siete pecados, a partir de que acabas de verla, porque de verdad lo único que estás apreciando es la calidad de la imagen, la calidad de los diálogos y la calidad de las actuaciones. No hay ninguna actuación pequeña, todos los actores están de acuerdo al personaje que tienen que expresar ante cámara. De hecho, el, el productor, el, el director solicitó, que los personajes, bueno, que quienes iban a actuar, que, que se adentraran a, su, a sus personajes, que identificaran. Que expusieran todo lo que es eh, la. Pues sí, todo el espectro de un personaje para construirlo desde su aspecto psicológico, desde su, sus debilidades, sus fortalezas, sus pecados, sus rasgos psicológicos, manías, estetics, eh, ansiedades. Por ejemplo, encontramos cleptómanos, encontramos anorexia, encontramos amor o odio por la profesión y este pues también lo efímero que es el arte humano frente a lo perdurable de la naturaleza. Sí, aquí hay una combinación porque todo lo que van a comer en esa isla ha sido producido en esa, en isla. esa isla y… Um, Habla también del cielo y el infierno, evidentemente los siete pecados capitales, pero más allá del cielo y el infierno hay que hablar eh, del tema de la avaricia. Claro. Que, eh, cuando… Eh, Están los tres amigos platicando y regocijando, o sea, aparte de, de todo el dinero que ganaron, pues obviamente estafando, ¿no? este Y ahí, bueno, este lo que no saben es que eh, dentro del menú pues les, les presentan lo que ellos hicieron y, y se espantan, ¿no? Sí, fíjate que es sorprendente. Uh, cuando yo fui a verla, éramos cuatro personas en la sala. De verdad éramos cuatro y se proyectó solamente una vez. ¿En una, en, en una son, sola solamente, sala? ¿En una sola sala se proyectó en un solo horario? Solo una, una vez. Me parece que es una buena... No, no me parece. Estoy convencido porque el parecer es subjetivo. Estoy convencido que es una excelente película que hay que ver porque... Tiene mucha, mucha atención a los detalles. A los detalles. Al igual, obviamente, al igual que, que Guillermo del Toro Pinocho, obvio, ¿no? Pero ya ahorita ya muchos están colgando de, de, de, de, de Pinocho, que los 10 secretos de Pinocho, que si Pinocho en verdad era huérfano y que. O sea, eso no es cierto, que si era hijo de Pepe Cortisona y que pues, se lo ganó ya Peto en una apuesta de bar. No, no, no. O sea, de, de, es que ya estamos leyendo mucho de Pinocho. Y pues no, ahora. Ya, que, chale con ese tema ya. Que, que si era el hijo perdido de Guillermo del Toro. O sea, no es cierto. O sea, pero bueno, esta nueva película, esta que es este. La cena. El menú. El menú, perdón, el, el menú. menú. Y, y también está muy ad hoc de las películas navideñas porque pues está, ahorita vamos a, a tener, eh, pues por el fin de año, por la Navidad, cenas laborales, cenas con los amigos, cenas con la familia. Y pues nunca está de más saber las los modales correctos para sentarse en una mesa, degustar los sagrados alimentos y no cometer, bueno, las infracciones y las... Eh, faltas que cometen estos comensales groseros que es, eh, caen en la prepotencia, en la soberbia, la en sobre. la gula, en la envidia, en la vanidad, en la ambición, en la lujuria y por supuesto Mira, también piña, en la, la pereza. Piña de Pinocho. Aquí Pinocho. La piña de Pinocho. La piña de Pinocho. Sí, fíjate que eh, el personaje… Principal, que es que Tyler no debe, y Margot. Margot no debería de estar ahí, entiendo eso. Ajá. Es muy interesante, eh, es verdadero suspenso. O sea, el suspenso es eso, o sea, no conocer… Tener, el, no conocer hacia el, el, dónde el va la historia. Sí, hacia dónde va la historia, eso es suspenso. Bueno, pues es verdadero suspenso la actuación de esta niña, que yo nunca la había visto como tal, o no la recuerdo, me parece muy buena la actuación. ¿Cómo no la vas a conocer si salió en Gambito de Dama? Es Anya Taylor-Joy. y no, pues no eh, la También salió en La Bruja, como en el personaje de Tomás y ah, bueno, ya, es, es, es una. También... Bueno, yo no me pongo a ver los nombres como tú, yo solo veo las películas, yo no la recordaba. Me yo pareció sí, por el ámbito de dama, igual me, súper recomendable. Me, me pareció muy, muy, muy buena esa, es la actuación de ella. El diálogo, la estructura del personaje rompe con todo el esquema de la película. Está impresionante, de verdad. Uh, hay un diálogo que marca el antes y el después. Uh -huh. um, Podríamos decir, marca la vida y la muerte, ¿no? Lo blanco y lo negro, el principio. De dualidad, lo bueno, lo malo. ¿Y como lo más simple a veces es lo que más complace al ser humano? O sea, eh, la gente se hace marañas en la cabeza rebuscándole a la comida y un arte y la esponjosidad y la vista y los colores, el contraste y no sé qué tanta sofisticación y a la mera hora, bueno, una persona puede disfrutar un platillo súper sencillo bueno, sin claro, lechuga, te, sin jitomate, el, sin el queso el te, sí, claro. y sin aguacate y sin cebolla y sin cápsula y sin Mostaza, no es la pero... peor hamburguesa que yo he visto preparada, pero bueno, al final… Pero en el cine que, todo es posible, eso sí. Está. Sí, fíjate que eh, yo decía que el cine es, es así una mafufada, es una imaginación, si no, no lo es. Eh, bueno, ya podríamos, podríamos hacer ya… Yo creo que la película más larga de la historia va a ser esta 4T, eh, va a durar casi 4 o 5 años… Entonces, ¿Por qué? Porque es una. Dios, Dios no crea en tus palabras y se te haga la boca chicharrón. Porque si te das cuenta, pues es una mafufada, ¿no? También es una, una idea poco estructurada. Pero bueno, ese guión es muy malo. Este, el, de, el del menú, es excelente. El otro, no. No pidan un menú de cuatro tiempos a nivel político, por favor, no lo hagan. El menú. El, me, el menú de, de, del Hablando menú de cuatro t es de 6 de, de seis seis, tiempos de seis tiempos vale vale la pena de verdad es interesante la propuesta cinematográfica. Los comensales, bueno, son seis mesas y la primera mesa es eh, de Tyler y Margot, que aparentemente es la pareja. La verdad es que la sinopsis no le hace este, buena alusión a la historia. La historia es mucho más compleja y mucho más interesante. Pero bueno, Margot no se llama Margot. Tyler eh, sufre de estos dos pecados que comentaba, que es la gula y la envidia. Eh, la envidia porque, bueno, dentro de la historia vemos que él también es chef pero él no es capaz de cocinar bien. Entonces, obviamente, esa admiración y ese respeto por todo, cada uno de los platillos, pues al final de cuentas va resultando en envidia, porque él quisiera ser tan buen chef como, como Julian Slowick, pero pues no lo logra. No lo logra y por eso, bueno, no vamos a, a decir algo muy fuerte, pero eh, vean la película porque está muy buena y él no llega, no llega al final. Este... Eh, la, también está una pareja que es la estrella de cine y Felicity que es su pareja ellos sufren eh, la estrella su de cine su secretaria ¿no? ajá, su secretaria de vanidad y la otra de desidia porque está con que lo va a dejar lo va a dejar y no lo deja eh, está también la de la mesa de la codicia o ambición. Ahorita me recordaste varias de lo que estás hablando varias películas, ¿no? Estás que te vas. Digo, perdón, varias varias canciones. Ah, pues estás, sí, ahí está te vas, presente te vas, el vas, melómano. Si no te ha sido, no, pues está muy bien eso, ¿no? Y esa del caramelo es quisiera ser caramelo de mil colores y aromas, pero bueno. Son, son otras cosas. Está la crítica gastronómica, la pareja de críticos, de críticos gastronómicos eh, que pecan de soberbia porque sienten que ellos lo conocen y lo saben todo, pero… Excelentes historias las seis, Al final, ¿no? la verdad es que lo único que hacen es hacer daño a otros restaurantes, a provocar su quiebre, y la verdad es que ellos pues realmente no se esfuerzan como lo, lo se esfuerza una persona en preparar y, y crear alimentos este y platillos. Sí, me recordaron mucho a Ratatouille. Ajá. ¿Ya viste Ratatouille? Eh, es una película muy bonita, muy muy, muy, muy recomendable para los niños. Este, sí, creo que vi partes. partes no, me dijiste eh... que te daba asco. Me dijiste yo no besas no porquerías. ¿Cómo Bueno, a es que una rata? Bueno, las ratas sí me dan asco, pero dentro del cine hay ah, ratoncitos. ¿Por eso dejaste la política? Eh, sí, sí, ah. por eso dejé la política. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, también hay una mesa que se llama eh, la Mesa de la Lujuria, que está compuesta por Richard y Anne. Richard le ha puesto el cuerno a su mujer, la ha engañado este y bueno, pues eh, por eso es la mesa de la lujuria. Anne es una esposa resignada, tétrica. tétrica, tétrica. tétrica es tétrica esa, esa parte, esa historia de esa mesa, sí es tétrica. De verdad, sí me sentí así medio gachito, pero bueno. Y la última mesa es la mesa donde está comiendo... Mesa, la madre... Mesa, mesa que más aplauda. <risa> Jorge, mesa que más aplauda, le manda la niña. Está la <risa> madre del chef. ¿Ves y, cómo? ¿El chef fornica? No, el chef no tiene madre, pero en sus platillos, pero ahí está su madre eh, de comensal. Y, ahí madre. Y, ¿Y por qué está ahí? Pues eh, dentro de la historia vamos a descubrir su triste pasado del chef cuando era niño y su madre alcohólica. De todas las... Palabras que has dicho, me, no sé por qué de momento me he acordado de una canción. Te podría cantar una canción por cada mesa, una de las palabras. Mesa, que has dicho. mesa que ya. Pero bueno, mesa que más aplauda, sí, pero bueno, mesa dicen que, aplauda, que, no. que, que, que es diabólica, sa, sa, sa ya, cosa, ya, cosa. Pero bueno, esas cosas eh, hay que verlas científicamente, y como lo ve Conde en su programa. ¿no? Felicitaciones no, al director de esta eh, estupenda, estupenda obra maestra cinematográfica, Mark Millot. En el guión está Seth Tracy y Will Tracy. Y eh, la locación que usaron, fíjate que sí, sí es, es real, se encuentra en Savannah Georgia. Y eh, también usaron locaciones en McAllister, State Park, World Trade Center de Atlanta, Hampton Island. Y, eh, por supuesto, me encanta que cada uno de los platillos está cuidadosamente elaborado. Eh, y fue asesorado por la chef Dominique Crean, que tiene su restaurante en San Francisco, el Atelier y ¡Guau! Wow, maravilloso, de verdad. Felicidades a todo ese equipo de producción. No me pagan nada por recomendarlos, pero me pareció estupenda pues mira, la película. yo hago un jugo de naranja que me queda padrísimo. ¿Y qué tiene que ver eso ahorita, Jorge? Estamos hablando del menú. Pues estás recomendando a una pues Oye, pues recomienda mi jugo de naranja. Me dice, ¿qué pasó mis jugos? ¡Ay, Jorge! Bueno, eh, déjenme comentarles algunos datos curiosos. Eh, dentro de los platillos que se usaron... Eh, esos platillos eh, fueron inspirados por platillos reales de cuatro restaurantes que están alrededor del mundo. Uno de ellos es el restaurante sueco Fabi Ken del chef Magnus Nilsson, el restaurante catalán El Bully, del chef Ferran Adria, el restaurante de Sonoma, que se llama French Laudry, de Thomas Keller, y un restaurante danés también que se llama Noma, de René Redzepi. Sonoma ahí en, en California, ¿no? Sonoma. Uh -huh. Lástima, mi estimadísimo chef mexicano que vende un kilo de tortillas en 1.200 pesos. No entraste. No entro. Eh, los platillos están inspirados tanto en la naturaleza como en la creación divina, como bien lo comentabas, y la cocina evoca una iglesia, ya lo habíamos comentado, y tiene eh, una cruz en una de las paredes. Eh, para todos los que no la han visto, pongan mucha atención para que logren verla. Y la pared de roca rústica también expresa la modernidad frente a a lo, eh, perdur lo perdurable que es la naturaleza. Ya. Oye, ¿no se inspiraron en los caldos de gallina de Portales? No, Jorge, no, no se inspiraron en los caldos de gallina. Muy mal, muy mal. Muy mal.